gente sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy tenemos un nuevo video mi gente es cómo quitar en este caso esta pequeña seguridad de claro Que te pone cuando tú dejas de pagar el dispositivo Espero que les guste el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like Este dispositivo es un Motorola en este caso de procesador MediaTek Moto G22 mi gente Y como ustedes pueden ver te sale un anuncio que dice que no has pagado completamente con al financiamiento. Yo les voy a enseñar a hacerlo un bypass súper rápido, mi gente. Que bueno, yo hace mucho tiempo he hecho esos métodos y hasta ahora no me ha vuelto ningún cliente a reclamar. Obviamente porque eso es seguro, no? Este bypass es seguro. Y la otra forma también sería eh, sacando de raíz, haciendo F4. Pero lo que voy a hacer, mi gente, es yo nada más enseñaros un método bastante rápido, sin herramientas, sin nada solamente utilizando una pequeña aplicación, mi gente. Entonces, yo les voy a mostrar a continuación cuál aplicación tiene que descargar y a ustedes creo que ya lo conocen, es cut Maker, gente. Esta aplicación lo vamos a descargar y lo vamos a pasar hasta una memoria micro SD de nuestra PC y lo vamos a colocar al dispositivo. Yo en este caso yo ya lo tengo la aplicación y les quería decir algo, mi gente. Cuando ustedes no tienen chance de ingresar, solamente tienen que reiniciar el dispositivo. En este caso solamente lo reiniciamos y vamos ahí a poder ingresar a instalar la aplicación porque en muchos casos no nos deja, no entonces vamos a esperar ahí mi gente que se reinicie el dispositivo listo muchachos, entonces por aquí ya está iniciando el dispositivo, vamos a esperar que nos deje trabajar, porque en muchos casos no nos deja, entonces lo que voy a hacer yo como les dije, como tú puedes ver ahí me salió, lo que voy a hacer es lo siguiente voy a bloquear ahí en este caso voy a tratar de salir gente de este anuncio a ver, por ejemplo ahí de esta forma. Vamos a salir de este anuncio. Vamos a tratar de salir. Hay que minimizar nada más. Que dentro de unos minutos ya nos va a dejar cerrar gente ya. Entonces. Vamos a bloquear. A ver. vamos a tratar de intentar, en este caso me salió ahí constantemente, pero no importa gente vamos a tratar de salir ya la idea es cerrar como tú puedes ver la aplicación, pero no nos deje en este caso A ver vamos a hacer lo siguiente obviamente se nos sale ahí nada más vamos a esperar, vamos a tratar de cerrar la aplicación mi gente, como ustedes pueden ver esto en un momento, ojo también que el dispositivo está en modo avión, no puede estar conectado Wi-Fi, a mi gente, ya que si ustedes lo conectan, pues obviamente, es, te va a parecer más rápido, ¿no? Listo, mi gente, pues lo que yo hice para que me desaparezca es hablar acá en Google, entonces, y minimizar. Para eso, primero y bueno, pues acá me apareció esta pantalla, me apareció esta pantalla y lo de a salir yo entonces ya me dejó instalar la aplicación. Ustedes tienen que hacerse magos, mi gente, ya que esto no es fácil entonces vamos a ir a files que yo tengo los archivos ahí, files viene a ser administrador de archivos de motorola y voy a ir a la parte de abajo voy a seleccionar tarjeta micro sd que yo ya tengo y la aplicación y como usted puede ver ya acá yo tengo Quickcut maker entonces lo voy a instalar mi gente lo instalamos y lo abrimos una vez abierto la idea es acá localizar cuál es esa maldita aplicación o ese maldito anuncio que te sale en la pantalla entonces lo que vamos a hacer es ir hacia el fondo en muchos casos mi gente está al principio pero en muchos casos está el fondo listo yo como ustedes pueden ver lo encontré al fondo la aplicación viene a ser la que tiene este nombre SISDL entonces lo doy ahí un clic y se me va a desplegar varias pestañas ¿no? listo lo voy a dar en la segunda y lo voy a dar en información de la aplicación no lo vayan a dar pruebe gente porque si ustedes lo dan pruebe obviamente la aplicación se, lo que va a hacer es abrirse y no te va a dejar igual listo lo inhabilitamos inhabilitar a ver vamos a ver si es que nos permite inhabilitar al parecer no nos permite a ver vamos a ir a la otra opción de acá vamos a información bueno en este caso ya se ha inhabilitado en este caso mi gente yo pensaba que no se no me dejaba pero ya se, se ha inhabilitado yo en la segunda di clic información de la aplicación y en este caso vuelta está habilitado. no sino que te, te, te demora un tiempo. Lo voy a dar en inhabilitar. Y voy a esperar a ver un momento. Para que se me coloque en habilitar. Esperamos ahí a ver. Y si queremos volvemos para comprobar. Y ahí está inhabilitado. En este caso no nos muestra así seguidamente. Tenemos que volver. Deshabilitamos esto. Que viene a ser las notificaciones borramos esto, limpiamos todo esto mi gente, volvemos acá lo desactivamos estas opciones acá también desactivamos permisos, acá modificar sistema, desactivamos acá vamos a ir, desactivamos todos los permisos que tiene la aplicación y una vez ya hecho eso gente vamos a ir entonces pues ya con eso, ya quedaría el dispositivo y ahora no nos va a aparecer ahora lo que vamos a comprobar es cerrando o reiniciando el dispositivo, a ver, vamos a tratar de reiniciar y esperemos que no nos aparezca el anuncio. mi gente Vamos a reiniciar y comprobar que ya no nos aparece ese anuncio. Ojo, mi gente, siempre recomiendo: no, no lo mientan al cliente, dígalo que no puede actualizar ni recetar. En este caso, yo lo hice con ese consentimiento de mi cliente porque ustedes saben, muchos no tienen los recursos suficientes para pagar. Entonces, un de raíz o algo. Entonces, yo lo prometí que si no lo. Resetaría y lo actualizaría, el equipo quedaba funcionando al 100%. En este caso, ya vamos a esperar a que se reinicie el dispositivo para ver si es que nos aparece. Listo, mi gente, y ya estamos aquí. Pues y ya tiene que aparecernos el anuncio. Y como tú puedes ver, amén, anuncio, mi gente. Ya no nos aparece, ya no está. Entonces, ya nos deja utilizar el dispositivo correctamente. Obviamente, que este método solo funciona en Moto G22 y en algunos dispositivos que son MTK en Motorola no todos funcionan mi gente, hay otros dispositivos que no se puede deshabilitar, entonces por eso que yo no hago videos, pero si sí, de este dispositivo sí quedó al 100% mi gente eso fue todo entonces, acá vamos a ir a ajustes para pues ver si es que tiene actualización, a ver para poder deshabilitarlo mi gente actualizaciones del sistema, vamos a desactivar por si las moscas listo, a ver bueno acá lo vamos a desactivar mi gente esta opción, desactivar listo, ya vamos a dejarlo ahí entonces y ya el dispositivo quedaría completamente configurado y bueno pues espero que les guste el video no olviden suscribirse a mi canal, dejar un buen like estaremos subiendo más contenido en estos días nos vemos en un próximo video